Hola Ruth. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Recina aterrizada en Madrid? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿A Vale. Me alegro. Hoy estamos con Ruth para conocerla de cerca y, eh, bueno, es fundadora de y saber si su negocio es un negocio consciente o no. Para saber qué consideras. Pero antes de hacerte la primera pregunta, te propongo un juego Un juego que nos sirva para divertirnos, por supuesto, y para relajarnos Entonces, yo buceando por tu web, ¿no? Compartías que muchos de los signos de la lengua de signos para bebés son naturales e incluso fácilmente interpretables entonces me ha ocurrido eh, digo, pues ya está, yo tengo una frase cortita y fácil que te quiero decir a ver si a ver si te entiendo. ¿Me entiendes? <risa> Venga, ¿Vale? ¿Vale? ¿Yo? Sí, sí, eso es claro. Yo quiero... Siento ah, una... vale, yo siento... <risa> un <pretón. risa> apretón. Un dolor. Para. Y lo quiero soltar. Profundo. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Se puede mejorar, digo, es que se va al baño. ¿no? <risa> yo me pido como de apretón. No, no siento así apretón. apretón. Bueno, vale, me roba algo. ¿Te voy algo? A ver. No sé qué quieres que te digo. ¿Me puedes chivar tú algo y se lo digo? No, dices vale. lo que quieras, solo quiero empezar a compartir. Eh. fácil, por favor. No? Ah, que, para que tú me digas. Ah, no claro, ah, vale, Dios mío. A ver, pues. Aquí llovía mucho. <risa> vale. <risa> El latido es un reguate, lo digo. Bueno, pues se lanza ya la primera pregunta. <risa> vale. ¿De dónde surge Otanana y hacia dónde va? Pues Otanana surge ¿Mm? cuando, cuando yo soy madre, por primera vez. Porque yo trabajé mucho tiempo con personas sordas y con sordociegas y en el trabajo con ellos pues me daba cuenta o me di cuenta de cómo se comunicaban con sus bebés, con sus hijos, de una manera como súper vinculativa, súper íntima. Y aunque yo conocía el idioma, la lengua, eh, había cosas que eran como muy, muy de la familia, muy de comunicación muy suya. Y, y me llamaba la atención, tampoco profundicé mucho más, me llamaba la atención. Y cuando nació mi primer sobrino, hace ya muchos años, 14 años o así, eh, fue mi primer contacto con la maternidad realmente, y eso me conectó con, ostras, la infancia, no sé nada de la infancia. Entonces me formé en educación infantil uh -huh. y eso me abrió una, un mundo de la infancia. Uh -huh. Y cuando empecé como educadora infantil en la comunidad de Madrid, en una escolita, empecé con peques de 2-3 años que ya la sociedad considera que son que ya hablan no sé qué verdad y yo me di cuenta de que todavía tenían muchísima frustración debido a, la, a los problemas de comunicación a los malos entendidos y así y lo mismo como que me llamaba la atención esas cosas pero que no profundicen más hasta que fui madre entonces cuando fui madre como que todo me hizo cortocircuito y mi hijo me mostró eh, que se comunicaba desde el principio ¿no? entonces yo como que me venían a la cabeza todas esas situaciones positivas de comunicación fluida y todas esas cosas de, negativas, digamos, por etiquetarlas, uh -huh. eh, de comunicación como negativa, bueno, como interrupta, o uh -huh. si no sé llamarla, ¿no? Y, y es como cuando yo dije, tengo que hacer algo con esto. Y de manera natural, como que dije, pues todos los signos lo voy a hacer con él. Y de manera natural empecé a mostrarle signos, signos a Nico, de rutina, eh, con la idea de mejorar la comunicación entre nosotros. O sea, así. Así empezó otra mano. Ajá. Como con los signos, o sea, Lengua de Sinos para Bebés era como lo que yo quería eh, destacar en la web. Uh -huh. Lo que pasa es que no quería poner un nombre como Lengua de Sinos para Bebés así para no acotarme porque yo sé que Otanana soy yo y Otanana crece conmigo y, y, y luego, o sea, soy doula también, soy renacedora y todo eso quería como incluirlo de alguna manera en la web uh -huh. próximamente. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues hacia poder incluir lo que yo soy como cómo yo voy creciendo, ¿no? Que, pues cuando estaba más inmersa en la maternidad, eh, más de crianza de los primeros años, que estaba mucho más de más en los y ahora estoy como abriendo, que vamos, que la web está súper desactualizada, uh -huh. pero abriendo a todo lo que yo hago, ¿no? Que es lo que, de lo que yo me nutro, también. Uh -huh. Vale, ok, pues mm, genial, ¿no? Que <risa> me actualices de abrir. Actualizarla es, no ser el tiempo, pero sí, debería mm. también desactualizar y meter todo lo que yo hago en tierra. Vale. Que es bastante, ¿no? Y que, que es parte de quién soy yo, ¿no? Uh -huh. ¿quién es, soy yo al final, ¿no? Entonces, ¿Y quién es? ¿Quién es Yo que voy creciendo pues, y, y aprendiendo cosas nuevas, mis hijos me han enseñado muchísimas cosas, entonces de ahí me he formado como doula, como asesora de lactancia, luego me he hecho renacedora, pues ahí he ido surcando lo que. y conectando con mi instinto también, ¿no? Y dejándome guiar, pues me, la vida me lleva y, y la vida. ¿Y qué quieres conseguir para tus clientes, para uh -huh. las familias? No sé si las palabras son esas. Uh -huh. ¿Qué quieres conseguir para ellos, para ti y para el mundo? Pues qué quiero conseguir. Yo me he dado cuenta de que de trabajo acompañando. vale Entonces acompaño a peques, eh, como el padre infantil. Acompaño a, a las mujeres en su proceso como dobla de, de maternidad, de embarazo, parto, posparto duelo, lactancia y demás. Acompaño como renacedora, entonces como... Pues soy acompañante. Y renacedora, <risa> ¿No? Eso ¿no? Esa no, no la tengo yo muy en no muy clara. Claro. Eh, esto viene de, de una técnica, que mm. es el revircimo, uh -huh. que es una técnica de respiración que te conecta, o sea, no es un tipo de respiración uh -huh. concreta que te libera, digamos, como memoria celular. Uh -huh. Entonces, al respirar, te lleva a un estado alterado de conciencia, o sea, no te vas así como a drogar, tal, pero sí que tu cuerpo genera las sustancias para llevarte a, o, o regresarte a hacer uh -huh. una regresión a lugares donde tu cuerpo o tu esencia o tu energía ha pasado por alguna cosa vivencias? que te claro que necesitas reparar uh -huh. o, entonces es como una respiración que te libera memorias que te hacen sanar o reparar o ir al momento para liberar lo que uh -huh. te has liberado. vale, vale entonces te, te he interrumpido eh, ¿qué es lo que quieres conseguir? A ver, yo quiero conseguir sí. pues trabajar el vínculo en la sociedad que veo tan roto eh, a través de, esta, de estas herramientas que utilizo para vincular. Uh -huh. Eso es lo que quiero conseguir. Uh -huh. <risa> Entonces, trabajar el vínculo pues, con los bebés y sus familias, trabajar el vínculo en las relaciones de adultos, eh, reparar el vínculo con uno mismo y con toda la culpa, que, pues, con todos estos mecanismos de protección que nos generamos con el ego este que nos encarcela. Y esto es lo que creo que... Y... Y haciendo ese trabajo, eh, tus clientes, sus familias, los niños, los adultos, ¿qué es lo que consiguen? ¿No? Eh, claro, como utilizo diferentes herramientas, mm -hmm. pues por ejemplo, la lengua signos para bebés, para mm -hmm. mí es súper importante para eh, generar un vínculo, para, para vincularse con el adulto, o sea, el bebé con el adulto. Mm -hmm. eh, porque en esa sociedad mmm, nacemos de una manera todavía muy que se daña mucho el vínculo, entonces la lengua, los signos sirven para, para reparar un vínculo cuando se ha roto por circunstancias externas del hospital, separación, no sé qué sí, tal. Sí, sí. o para mantener un vínculo sano cuando, cuando se da un nacimiento en, en salud. ¿no? Eh, porque claro, también nos venden la maternidad como algo muy bonito en las revistas, ya ves a la chica con los abdominales, Vamos. no sé qué, haciendo fútbol con el carrito. Y la maternidad eh, socialmente no está, no, no está acogida por la sociedad. No hay apoyo social, la maternidad eh, es como una carga. O sea, las mujeres estamos por debajo del hombre, los niños están por debajo de la sociedad. Nadie quiere a los niños en la sociedad, los niños molestan. Y entonces el vínculo está roto. Lo que vamos a conseguir es eh, que la gente pueda vivir la maternidad de una manera más amorosa, eh, donde el vínculo esté sano, donde nos podemos comunicar con ellos y donde veamos a la infancia como seres iguales a nosotros, no por debajo y, y veamos sus capacidades. Uh -huh. porque yo creo que tienen eh, que piensan, que sueñan, que eligen, o sea todo esto lo tienen. Uh -huh. Lo que pasa es que no lo vemos, pues porque no les entendemos. Porque tenemos claro. diferentes sistemas de comunicación, estamos en otro planeta. Uh -huh. Entonces, con los signos para debe, sí que se visibiliza que ellos tienen elección, que se frustran a lo mejor porque tú estás diciendo, joder, si es que está enfadado porque quiere comer y le ofrezco comida y me da un manotazo, un manotazo y de repente te hace así. Ah, es que lo que quiere es queso, algo concreto que no se sé qué edad. Puede que no tengas queso en ese momento, pero ya sabes por qué tu bebé está frustrado. Entonces esto pff, elimina la frustración muchísimo, tanto del bebé como de la persona adulta. Uh -huh. Y esto vincula muchísimo porque uh -huh. estás cansada, sin dormir, con las setas fuera todo el día, que no te uh has -huh. todo el día, que te has hecho un sándwich, que tu pareja... No, no tiene baja de paternidad apenas, que la tuya es una mierda también y, y te encuentras sola eh, enfrentándote a tu familia porque los sistemas de creencias de crianza uh -huh. son diferentes bueno, todo el mundo opinando tú con las tetas así pues todo, eso, pues, eso, ¿no? claro, claro, todo esto que vivimos y que no se visibiliza y está ahí ¿no? y que no es de color de rosa y que es tan lícito nombrarlo como el amor de una mirada que te conecta y que te vincula tan bonito pues forma parte de la crianza, y la maternidad entonces los signos sí que ayudan a facilitar la crianza y acercarnos más no ve cómo ¿No? es decir, mi vida está llorando pero sé por qué ¿no? uh -huh. tengo la certeza de que sé por qué ¿y qué quieres conseguir para ti? y para mí esto ya que he dicho es un regalo ¿vale? Uh -huh. porque, uh -huh. porque si me llevo eso pff, o sea es que yo veo la infancia desde otro lugar entonces si consigo que la gente pueda ver la infancia como yo la veo eh, a pesar de que soy una madre imperfecta como todas ¿no? soy la madre que soy y mis hijos, así pues es lo que hay, pero pero ver la maternidad desde otro lugar eh, donde poder darnos y cuando das, te das. Entonces, a mí ya esto me hace crecer, me nutre. Uh -huh. vale. ¿Y para el mundo? Esto cómo... para el mundo, y para el mundo, pues que se extienda el mensaje, ¿no? Que se extienda el mensaje de. De amor, ¿no? De amor, de vínculo, en todas las relaciones, ¿no? Si, si tratamos a la infancia, si tratamos a nuestros hijos, a los bebés, de una manera respetuosa, creo que el mundo cambiaría. Entonces, las relaciones cambiarían. Eh, tenemos miedo al contacto, tenemos miedo a mirar a los ojos, porque vivimos una sociedad donde es como, Dios mío, no sé, parecemos robots que nos persiguen la rutina tú, tú, tú, tú y, y no sé, o sea, que no... ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, es, el cambio está ahí, ¿no? En, en, en el vínculo, en el vínculo con los bebés, en cuidar a, la, cuidar a las mujeres que paren y que nutren, que gestan y que amamantan, porque es el sostén de todo, ¿no? Desde el punto de vista. Entonces, si la base, pues. Fue muy feminista, ¿no? Pero la base creo que está ahí, ¿no? En, en, no tanto en igualar los temas de paternidad, maternidad, no, es que, que necesita la mujer que necesitan los bebés. Uh -huh. Poner el foco ahí para que. O sea, si se están abriendo guarderías desde los cero meses, uh -huh. pero que tenemos hijos o, o pepino, porque para eso tengo un pepino toda la nevera, ¿no? Es como, uh -huh. ¿tenemos hijos para qué? Entonces, el tener, pues el criar desde una conciencia, una. Bueno, sí, sé, una conciencia y una. Uh -huh. certeza pues de sabemos. quiero hacerlo de esta manera y con amor extienda el amor <risa> ¿y cómo es un taller de, de, lengua, de la lengua, de signos no para un taller. Eh, yo antes hacía los uh -huh. talleres de manera diferente, donde yo enseñaba los signos uh -huh. entonces eran talleres más largos, más costosos porque había que hacer un, un día un taller de animales otro día uh -huh. así, como mucho más vocabulario, más rollo para mí uh -huh. y para las familias también entonces ahora lo que hago son talleres eh, puntuales donde yo enseño todo, o sea, yo enseño la herramienta, básicamente, y, los, y algunos signos, pero para, digamos, para empoderar a las familias y decirle, Los signos los puedes aprender tú. Claro. Entonces, como que están los libros, está en la web con la, como la herramienta gratuita. O sea, poniendo Eso se el puede. Foco en otras cosas. Claro, entonces más. yo lo que quiero es que la gente eh, aprenda el recurso, o sea, cómo utilizar. La, la herramienta, los recursos de tu día a día, Ajá. y para, para aplicarlo y para que los bebés aprendan uh -huh. el, los signos. Y para facilitar así la comunicación y el vínculo Entonces, básicamente es eso. Claro. Uh -huh. vale. ¿Y cuál es <risa> o ha sido uno de los mayores retos de Otanana? El mayor reto está por venir. <risa> o sea, en relación a, a los signos para bebés, tengo en mente y de hecho me lo están pidiendo ya y yo echando freno a eso y la vida me lo pide, me lo pide y yo, espérate, espérate que no, no todavía. El formar, o sea, hacer como formación para formadora Vale. ¿no? Entonces eh, me llevan pidiendo muchos años eh, gente que quiere formarse para dar talleres. <risa> es como que yo, o sea, como no, yo no lo hago, yo no. Claro. Entonces como que yo no me siento como para certificar a nadie, ¿no? Nunca uh -huh. me he así. Pero me lo llevan pidiendo, entonces como que tengo que... Como... Mmm, crear un... Un sistema uh -huh. o algo que, me, que no sea como te certifico, que suena como a mí que, no, que yo no quiero hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí como te formo con todo lo que sé, y de ahí tú... Crea tu propio... Tu propia marca. Uh -huh. Eso en cuanto a si no En cuanto a lo demás, pues poco a poco pues lo que estoy haciendo, ¿no? eh, Incluir mis talleres en, en los retiros, mm, hacer talleres puntuales de, pues, de Madrid o fuera, de Renacimiento, o de lo que, de lo que me vaya formando, que lo que uh -huh. me apetezca compartir que me sirva eh, para, para vincular, ¿no? Que es lo que creo que siento que el trabajo, que el vínculo, las relaciones vale Entonces, digamos que el reto así que tienes ahora mismo más es eh, lo que comentabas sobre todo de, del tema de certificación, ¿no? de crear ese, bueno, esa, ese método ¿no? de, de trabajo que se pueda, eh, bueno, reproducir ¿no? por otras personas. Claro. Vale. Eh, yo cuando pienso... En la lengua ¿no? de, de signos para bebés me viene una idea como de necesidad de, de control. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, quería saber un poco cuál es tu opinión al respecto ¿no? y, y, y cómo te resuena a ti. Necesidad de control como por parte de los adultos. Claro, sí. Vale. No sé si alguna vez te ha venido o eh, te lo han planteado para mí es lo contrario justamente, vale. porque desde mi punto de vista, o sea, vivimos una sociedad muy adultocentrista, uh -huh. donde todo gira en, alrededor del adulto, ¿no? uh -huh. y los peques están ahí como para seguir nuestro ritmo, nuestras necesidades, y nos uh -huh. van acompañando así a trompicones, ¿no? entonces, los signos es, un, es una herramienta que sirve para dar voz a los peques desde súper pequeñitos, o sea, los hirvos son una herramienta que empieza siendo eh, para que el bebé comunique sus necesidades básicas, que son como muy sencillos, pues quiero uh -huh. dormir, me quiero bañar, quiero teta, eh, que me en el pañal, cosas así como que, bueno, que pueden ser facilitadoras. Pero poco a poco el y, bebé... Y incluso, ¿no? Que son fáciles de detectar, ¿no? También. Sí. O sea, que en realidad, porque uh -huh. es un poco lo que, que al final, cuando estás conectado y cuando estás más sí. o menos bien... Uh -huh. Claro, ¿no? Y no hay, hay muchas interferencias, ¿entiendes? Sí, lo sí, que sí, sí, pasa? sí, sí. Mm. De hecho, un llanto te puede dar la información de estar mojado, o tiene frío, o tiene sí. sueño, mm. demás. Mm. Eh, Pero una vez que mm. el, o sea, el bebé entiende que con las manos puede comunicar, el vocabulario se va ampliando cada vez más. Entonces, el recurso ya es como una pasada, porque el bebé empieza a utilizarlo, para comunicarse, entonces te comunica, empieza a, a lo mejor a mezclar palabras con signos, signos con palabras, empieza a hacer frases y entonces ya empieza a comunicar eh, no solo lo que está intrínseco a él, como de, desde mi yo, me ¿no? pasa a mí esto, sino lo que ve fuera. Uh -huh. Y empieza a contarte cosas que piensa, ¿no? cosas que siente, cosas que le pasan, cosas que prefieren. Entonces eso para mí es dejar de controlar tu eh, al peque, ¿no? En su... Por ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijos de qué prisa tengo, no sé qué, venga, no sé qué, body rojo tal, y mi bebé, uh, que no, no uh, sé qué, con la prisa que tengo, cuanto más prisa, más ah, así tal, es. ¿no? Y de repente que no, que no, y, que, y me dice, me dice body rojo, por ejemplo, y a lo mejor yo estoy intentando poniendo el body azul, uh -huh. imagínate, y lo que quiere es el body rojo, el del coche, porque tiene aquí un coche, y de repente es como, ah, uh, y me facilita la vida. Porque a mí me da igual que body ponerle, ¿no? <risa> claro. Y uh -huh. de repente él tiene una preferencia, en la, pues al igual que yo me elijo mi ropa, uh -huh. él con nueve meses dije uh -huh. que quiere el body del coche. Y de repente hago... ¡oh! <risa> y así, con los alimentos, con todo, o sea, con... con... A mí me pasaba con mis hijos, con... vamos al parque, y yo me ponía la bandolera, el preanudado, aquí, no sé qué, cuatro vueltas, y de repente me miraba y decía, no, no, manduca, o bandolera, y yo, joder... Yo media hora aquí con el nudo así. O con los alimentos, ¿no? Los bebés están súper conectados mm. con. o sea, son como puros, están muy conectados con sus instintos. Entonces no es lo mismo que quiera eh, una vitamina C que le puede dar una naranja que una B12 que le puede dar un chorizo, ¿sabes? Entonces, eh, pues esto facilita mucho, pues quiero comer. Ya sé que mi hijo quiere comer, ya sé, porque es que yo lo, lo sé, pero el fresco plátano no quiere. La señora en el parque, pues no tendrá hambre, porque si no sé qué. No. Operando. No, no, eso sí. Las opiniones Las de personas Y, de, y sí. de repente lo que quiere es un plátano. Y es como, joder. pues es que a lo mejor mmm, está potasio, <risa> yo qué ¿no? Entonces esto facilita mucho. Y desde mi punto de vista es dejar, de, dejar el control y escuchar. Las necesidades uh -huh. de un niño que sabe, que piensa, que decide. Sí, ¿No convencido? <risa> Hombre, no se trataba de eso, ¿no? no, no, no yo de la historia. Historia. Es como, sí, lo veo y veo otras cosas, ¿no? sí. Es como, claro, porque, um, o sea, lo entiendo y comparto, uh -huh. um, pero también me parece tan natural y que, um, no sé, yo um, tantas veces... Siento que la entiendo y la entiendo, claro. y, y, y, no, y apenas haga, o sea, sí. pero la entendemos ¿no? o sea, y se hace sí. entender perfectamente. Sí, sí. ¿no? Pero bueno, es que claro, sí, es esa que es necesidad intrínseca de comunicar que tienen los bebés, es que uh -huh. lo que comunican. Es que ellos tienen un sistema de comunicación ya que viene de, de. De hecho, muchas familias que vienen a mis talleres. Eh, me dicen, es que ya tiene un signo propio para decir no sé qué, para no sé cuánto, ¿se lo cambio No, es que ya hay un, okay, ya claro. hay un vínculo y ya hay uh -huh. un signo creado y os entendéis. Y ese es el objetivo, entenderse y comunicarse. ¿Y cómo sé si Otanana es para mí? Y pues no lo digo no. <risa> <risa> pero pero Pues no. eso ya, cada uno que investiga. Otanana es para ti si tienes un bebé o si en tu mundo gira alrededor de los bebés o te interesa la, los de la infancia, si eres educadora, si eres pedagoga, psicóloga o logopeda y te interesa este mundo eh, y te interesa ver más allá, yo eh, creo que te puede interesar, eso en la parte de lenguaciones para bebés. luego hay una parte de crecimiento personal que también te puede interesar, no esto es esta parte de lo uh que -huh. si hago de revir, si ceremonias de cacao eh, y así que lo estoy incluyendo en retiros, que puede ser interesante también, ¿no? Para mirarse dentro y ver qué hay aquí dentro, qué puedo mejorar de mí. ¿Ok? Y si no está a ti, pues nada. Todo ah, está bien. Claro, a todo el mundo okay, no es está no claro. está claro. Es imposible. ¿eh? Es imposible. Mm. Vale. ¿Y qué tres eh, características de identidad tuyas, no? Eh, bien Habilidades, valores, lo que te venga, ¿no? Eh, están presentes en, en Otana. Pues yo creo que la fundamental y con la que trabajo es la capacidad de relacionarme con las personas, la, la capacidad de crear vínculos. Eh, no me da miedo mirar los ojos, no me da miedo el contacto y esto eh, mm. Lo, o sea, acompaña a familias acompaña a bebés y, y el vínculo es importante, entonces esta capacidad de relación me parece importante otra mmm, la capacidad de escucha también que uh -huh. la, en la parte de Doula, yo soy Doula también acompaño a las mujeres en todo su proceso de maternidad pues la capacidad de escucha de no juicio o sea, todo lo que implica la, la, la, la escucha, ¿no? pues, mirada limpia no juicio y todo esto me parece importante también. Y con el trabajo con los peques también, ¿no? Porque me claro. parece que una mirada limpia somos inocentes mm. y mm. son viscerales y ahora claro. te amo, ahora te odio, esto es así, ¿no? y, y quizá la última, el compromiso. El compromiso conmigo, porque para acompañar tengo que estar bien yo y para criar lo mismo, ¿no? O sea, que es algo que me he dado cuenta yo, que te decía antes de, de darle al play, ¿no? Que, que mi contacto, mi primer contacto con los retiros fue un poco para tener un ratito para mí, de en plan la maternidad, que es que te vas a comprar sola y ya es como ir al spa. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes? Te vas a comprar y de dios, qué desconexión. Y entonces ese ratito para mí, de en plan, pues con una amiga, me voy un fin de semana, a un retiro de yoga, meditación, lo que surja para estar así, conectar, ir adentro y, y soltar. Y se hace como mi primera. Entonces el compromiso conmigo, con mi crecimiento personal y con uh -huh. mi bienestar. Uh -huh. Creo que si estoy en yo, pues también puedo dar luz a supuesto. ¿Y cómo contribuye tu trabajo eh, a que lleves la vida que quieres y te mereces? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Oh, Esta pregunta. O, ¿O difácil. Eh, eh, ¿Cómo contribuye? A ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo contribuye, contribuye mi trabajo. Tu trabajo, o tanana, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Eh, para que lleves la vida que quieres y te mereces? Pues mira, eh, a mí, o sea, como que lo principal es que mi trabajo me da eh, como, como que me centra. O sea, esto que la gente al trabajo vuelve! y vuelve loca a casa, eh, a mí el trabajo puede ser cansado no cansado, más, pero como que me lleva a mi centro, ¿no? Entonces como que ahí. Parto de, de bienestar, como que me satisface, uh -huh. o sea, a mí el, el, el, el dar esto me nutre realmente, entonces yo creo que esto me aporta muchísimo, o sea, que a veces tengo épocas, ahora por ejemplo tengo una época donde no tengo ningún taller programado, tengo acciones para bebés, ahora como es todo online, la gente no escribe, no, On, al online, vete al curso online, como que me da pereza a veces, pero de repente me sale un taller y es, es que me llena de energía, me llena de, de, de, de vida, de vitalidad y de... Wow, Como lo hago con bebés también, pues es como pues para mí es una pasada. Okay. Vale. Y um, si quieres saber más de Otanana, ¿qué hago? Pues tengo una web que se llama otanana.com, que si no te acuerdas, pues pones lenguaje para bebés y te va a salir la primera o la segunda y ahí pues, puedes investigar, hay una parte de blog, hay una parte de cursos recomendados, yo pongo todos, todos los eventos a los que... Falta un poquito por de actualizar. Ah, falta por actualizar, <risa> porque soy doural y no está puesto, porque soy doural y no está puesto, pero bueno, tengo página de Facebook, vale. que ahí sí que me tomas información también, tengo la página de Instagram, que esa es más personal, como... luego bueno, la de Facebook sí que otra nada más bien, y ahí voy poniendo cositas y así me muevo. Muy bien. <risa> ¿Y qué sientes y piensas cuando te digo negocio consciente? Pues al principio cuando me escribisteis dije, ¿Negocio consciente? ¿Estás loca? ¿Dónde va? Porque, porque... Claro, tenemos como la palabra, o yo tengo la palabra negocio, como con un ya esquematizado así, entonces lo que he tenido que hacer es como dinamitarla, ¿no? Y decir, bueno, negocio, pues a lo mejor si sí es un negocio, desde luego consciente consciente pues, ¿no? pero es eso ¿no? que tenemos como una eh, pues una palabra puesta ahí ya que no que no corresponde y a lo mejor sí pues puede ser un negocio porque puedes vivir de, de él y sí que aportas a un intercambio ¿no? entonces en este intercambio aunque sea de bienestar pues pues sí que sí que me he visto ¿no? ahí. entonces que siento un negocio consciente pues esto ¿no? el, el el mm, ganarte la vida o intentarlo <risa> mm, creando un de manera consciente pues eh, ofreciendo bienestar de alguna manera ¿no? como como tú lo como lo sientas claro por supuesto claro. o sea que aquí no hay nada claro ¿no? que no sé muy bien cómo ni cómo definirlo pero como pues, me, me surge esto así uh -huh. que podría ser vale y qué, y qué características tiene otanana si las tienes, a ver, ahora me dices, a de negocio consciente, pues esto que te he dicho sí que está. no uh -huh. que es que Yo aporto, o lo que intento aportar, y lo que sí que siento que hay un feedback ¿no? detrás de todos estos años, es que aporto vínculo en la maternidad, o sea, vínculo y comunicación, mucha satisfacción en la crianza. Pues todo esto, no sé si ponerlo como característica o no, pero. Mi objetivo se cumple, ¿no? Uh -huh. o sea, que mi objetivo es como generar ese vínculo o mantenerlo y, y que la comunicación esté súper presente en la familia y sobre todo algo que yo eh, tengo muy intrínseco, que es la observación, ¿no? Observemos y estemos con nuestros hijos, ¿no? Que estamos como metidos el... en un sistema de móvil, tele, radio, no sé qué, todo así como lleno de luz en la ciudad. Y es que, ojo, mi bebé está llorando y la... con el carrito así yo con el móvil, como que vamos a apagarnos y a centrarnos en mirarnos, en tocarnos, en jugar y todo esto, ¿no? entonces yo creo que sí que esta parte está cubierta, ¿vale? vale. ¿Me hacer unos libros? No sé. <risa> ¿Me de aquí, vale, pues por supuesto, ¿no? ¿Tú has venido aquí a hablar de tus libros? Bueno. <risa> Tengo mis libritos. Este, wow. este manos que cuentan lo saqué. Eh, con la editorial Austare que agradezco infinito porque yo escribía a Eva si no tenía ni libro ni nada, escribí yo si quiero, quiero un libro ¿qué hago? Creo que, quiero que sea con vosotros porque Austare trabaja mucho con libros relacionados con el ámbito de la maternidad ¿no? entonces yo quería eh, cuando, o sea, quería tener como algo de material para mis talleres uh -huh. me decía, das material y yo no lo no doy nada si es que no tengo nada entonces este libro surgió con la idea de dar material en los talleres entonces es, un, es como un Manualcillo uh -huh. para aprender vale. a comunicarse con lo pues sí, que está muy chulito. Pero surgió de ahí, ¿no? Y después vino este, que es como ya el proyectazo, ¿no? Eh, porque fue la propia editorial que me escribió diciendo: Queremos un libro y lo hemos para el Y yo, ¿cómo? Si ya tengo uno. <risa> pues otro. <risa> y yo, ¿pero si ya tengo uno? Como que no me en la cabeza. Y dije: Pues claro, claro que lo vamos o a hacer una pedazo editorial que me respalde y, y entonces aproveché para meter mucha más información que en este como que no, sí, para mí no era más, importante, ¿no? Eh. Pues la parte de, to, toda la parte de vínculo, eh, toda la parte de preguntas frecuentes que me han ido haciendo durante todos estos años que creo que ayudan mucho, ¿no? uh -huh. eh, experiencias de familias, de profesionales, eh, necesidades especiales también, bueno, como un libro mucho más completo. Y... Y encima, el pedido, ¿no? que fue como, ¡qué lujo! ¿no? Que yo te escriba y te pida, claro. te pida uh -huh. Pues yo te hecho muchas preguntas, ¿no? <risa> sí. ¿O no? No sí, sé. Sí. Eh? No sé, lo mismo, ¿hay alguna que tú te quieras hacer...? No, yo estoy aquí a gustito. No se me ha ocurrido, la verdad, ¿eh? no, uh -huh. se me ha ocurrido. Yo creo que como he ido hablando así mucho, he ido bastante, pues... Bueno. Si sí, tengo una, una. Si sí, tú no. Sí, no tienes ninguna más, tengo no, una. No. Y es qué te llevas de nuestra charla? Pues me llevo el mirarme dentro más, porque de repente como que hay veces que hay cosas que quizá eh, afuera se ven y adentro no, y es como jo, pues el valorarme, que yo, no, que yo me valoro un montón mi trabajo y no sé qué, pero a veces es como que desde fuera te llega el valor y desde dentro no, mm. entonces me llevo pues este regalo que os agradezco un montón. ¿no? <ríe> y decir, ah, que tengo un dedo de <risa> Y bueno, mucha gratitud. Mucha gratitud. Por, por estar aquí con vosotros. Mm. Que tú no sales, vete para acá. No, yo nos vamos otra vez. Vale, Ruth. Pues un placer. Un placer que, sí. que hayas venido. Para mí también. Gracias. <risa>